...y con Mbappé pronto... ...eligiendo al mejor futbolista 20-22... ...ha jugado menos partidos de lo que... ...de un Madrid que tiene, insisto, mucho juego... qué linda para Vini, tiene el primero... ...ahí está Vinicius... ...gol... ...gol... ...sí, sí, sí, del Real del Madrid... ...gol... ...de Real Madrid de Vinicius... ...13 minutos, primera parte... Gana la final del Mundial de Clubes el Madrid Vini. Vital Bacano. Tocó la pelota para Villeto. Le pegó Vieto, De camisa le pegó Valverde. Viene, viene, viene. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, Valverde. Gol. Sí, sí, sí, de Valverde. Gol. Cortita para acá, arranca. Marega está habilitado. Y por acá el por acá el ahí está Marega, Marega. Gol. Sí, sí, sí, de Alilal, gol de Al Hilalini. lo va buscando a Saúl, de hecho ¡Gol! Benzema ¡Gol! Sí, sí, sí, del Madrid, del Madrid, del Real Madrid Gol del Real Madrid, Benzema, que centro Qué centro para el francés llega el capitán del Madrid para decir que ahora gana Cabal Verde Ahí va Carvajal, que buena, Valverde, Valverde, Valverde, Valverde, Valverde, golazo, golazo, golazo. ¡Gol! Sí, golazo, golazo. ¡Gol! De Valverde, de Valverde, del Madrid. ¡Gol! Del... Está un partido de Hilal, pero tiene esto, ¿no? Llega y te saca tres goles de diferencia, se viene en cambio, falta. Se vienen cambios enseguida, me parece que uno Ceballos. Atención a ver si descuenta Vieto, Vieto, Vieto, Vieto, Vieto. Gol, gol, gol, gol, gol. Gol. Sí, sí, sí. De Avilal. Gol de Vieto. Qué buena definición. Qué gran definición de Luciano Vieto. Ahora gana Real Madrid 4 a 2. Luciano Vieto cuenta. Premio a un jugador inteligente, a un jugador persistente. Gana agudas del piso. Ceballos, Ceballos, Ceballos. El quinto. ¡Oh! Madrid, Vinicius, Vinicius A falta de casi Otro partido consagratorio para Vini Que le sacó el gol a Ceballos Y le pide disculpas Mancito, será de Rodrigo Vinicius, Vinicius, Vinicius, le pegó Arriba Cerca, puede pasar Saque de arco Vinicius, Vinicius, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Le pegó, en dos tiempos abajo El arquero, se la quedó Y se puso en un momento 1-2 Ahí estaba el verde cuando estaba ganando el Madrid 2 a 1, también tuvo una o dos oportunidades importantes. pero Michael, se metió al área, atención, ahí está Vieto, Vieto, Vieto, gol, gol, gol de Alilal. Vieto, otra vez Vieto, error defensivo del Madrid, aprovecha el conjunto árabe, descuenta Alilal, lo hizo Lucía, atención a ver descuenta Vieto, Vieto, Vieto, Vieto. Vieto.